Buenos días, saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Mire, la rebeldía ha existido siempre y existe. Para ser rebelde hay que tener un enemigo. Un niño puede ser ya muy rebelde. Hay una canción, había una canción, eh, cuando yo era cuando yo era joven, había una canción de una cantante francesa que se llamaba Janet que decía, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque me ha tratado sin amor. Decía esta canción. Eh, es bastante correcto eso, esto que decía esta cantante Janet. Porque el mundo me ha tratado sin amor. Muchos niños se hacen rebeldes porque se rebelan. ¿Contra qué se rebelan? Pues contra un trato inadecuado, contra un sometimiento grande, contra algo que no está de acuerdo, que no es correcto con lo que ellos son, con lo que es un niño. Y por tanto ya hay una rebelión y una rebeldía frente a los padres. Eh, Muchos comportamientos de muchos niños eh, son muy de enfrentamiento con los padres porque es una manera de decirles de una forma indirecta que, que no están de acuerdo con lo que hacen, que no quieren hacer lo que les dicen. Hay una rebeldía buena y una rebeldía mala. Hay una rebeldía, vamos a llamarle estéril, y una rebeldía inteligente. ¿Qué es una rebeldía estéril? Aquella que se basa simplemente en tener un enemigo y tener algo contra ese enemigo, algo que se saca de una forma loca, de una forma poco pensada o de una forma impulsiva. ¿no? Eso es una rebeldía un poco loca. Sin embargo, hay una rebeldía que puede ser muy inteligente, y es cuando el sentimiento de rebeldía que puede ser contra los padres, que puede ser en la adolescencia, que puede ser contra la autoridad, que puede ser contra el mundo entero, contra una nación, contra de unos partidos contra otros, de unas clases contra otras, de unos estratos sociales contra otros, etcétera, cuando ese sentimiento de rebeldía es capaz somos capaces de llevarlo a nuestra mente y de pensarlo, de analizarlo, de entenderlo. Entonces, la acción que resulta de esa rebeldía puede ser muy fructífera y muy útil. Eh, ustedes saben que movimientos de rebeldía han existido y van a existir siempre porque siempre que exista la desigualdad, la injusticia, el trato cruel, la pobreza, eh, las desigualdades tan alarmantes que hay, van a haber movimientos de rebeldía frente a todo aquello que causa todo ese dolor, toda esa injusticia y toda esa injusticia. Pero claro, un movimiento de rebeldía, un movimiento colectivo, tiene que ser inteligente si quiere conseguir algo, porque si no será derrotado, será derrotado. Eh, mire, la en la película Espartaco, eh, si ustedes la recuerdan, Espartaco eh, contrata mmm, una serie de barcos de los, de los piratas, no recuerdo cómo eran, ligures creo que era, eh, para irse de, de Roma. Él quería irse de allí, quería irse a otro sitio. Él no. No quería estar en guerra continuamente, quería que todos aquellos esclavos que él, que él había reclutado y que se habían convertido en un ejército muy poderoso, quería tener un territorio propio para vivir, para vivir en paz. Pero, eh, pero resulta que... Aunque el planteamiento que Espartaco tuvo en general fue un planteamiento inteligente y bueno porque para llegar donde él llegó y vencer a los romanos en, en, en muchas batallas que los había vencido, eso no lo hace cualquiera. Tuvo que organizar de la absoluta nada todo un ejército para eso, pero cometió un error. Y en la misma película, en la misma película hay un, unos momentos en los que él está como que como dándose cuenta de que podía haber ahí una trampa. Pero al final contrata a esta gente, pero a su vez esta gente estaba en contacto con los romanos y le traicionan, le tra traicionan a Espartaco, de manera que, no, que los barcos no aparecen por ninguna parte. Entonces tiene que presentar batalla frontal con los romanos y en esa batalla última le vencen a él. Pero él no quería realmente. Esa era la última alternativa que él había pensado para, para terminar aquella situación. Pero eh, esa rebeldía, ese, ese, ese acto de confiar en los ligures sin tener la suficiente datos para poder confiar en ellos, datos fehacientes para poder confiar en ellos, hizo que cometiera un gravísimo error. ¿Por qué? Porque no aplicó su inteligencia, que era grande, ¿eh? a la situación de una forma adecuada y se dejó llevar un poco por su deseo de, de encontrar una solución y de salir de, de aquella situación. Pero para que ustedes vean que la rebeldía no llevada a la inteligencia adecuadamente puede llevarnos a cometer errores muy grandes. Muy grandes, porque sí, sentimos ahí una fuerza, sentimos una fuerza contra alguien, puede ser un país entero, el mundo entero, la sociedad entera, pero puede ser una fuerza que nos destruya a nosotros antes que destruir nada de otra cosa. Porque la, la rebeldía puede destruirnos realmente a nosotros porque hagamos cosas, demos pasos inadecuados que... Al final se vuelven contra nosotros y nos destruyen. Por tanto, la rebeldía buena es aquella que es pensada, que es entendida, que es puesta en relación con el mundo para, de para decirnos a nosotros, a ver, esto que estoy sintiendo, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con para, para mi vida, qué puedo hacer en la relación con los demás. Uno puede estar en una empresa y sentir una rebeldía hacia, hacia una serie de gente que trabaja con él, ¿no? Y puede, un buen día, puede, eh, yo qué sé, eh, decirles barbaridades allí delante de todo el mundo, ¿no? Pero normalmente ese tipo de actos tan espontáneos y tan impulsivos van a ir sobre todo en contra de él. Muchas veces no van a tener el efecto que él quiere. Si esa persona piensa bien lo que está sintiendo, piensa cuál, so, cuál es el objeto de su rebeldía, piensa de dónde sale esa rebeldía, entonces podrá darle cuerpo, estructurarla, pensarla, convertirla en acciones adecuadas para conseguir un objetivo. Por tanto, mmm, ojo con la rebeldía que todos sentimos, Muchas veces ante muchas cosas de la vida que tenemos que tener la capacidad de analizarlas, de entenderlas para poder entonces saber qué hacer con ella para que sea algo útil, algo bueno y algo creativo y algo que cambie las cosas para bien. Bueno, pues nada más. Gracias por todo.